El trompo y la pelota estaban en un cajón entre los demás juguetes, y el trompo le dijo a la pelota: Nos hacemos novios porque pasamos mucho tiempo juntos metidos en el cajón. Pero la pelota, que estaba hecha de tafilete y era muy presumida como la señorita fina, no quiso responder. Al día siguiente llegó el niño, al que pertenecían los juguetes. Pintó el tronco de rojo y amarillo y metió un clavo de metal por el medio. Tenía un aspecto precioso el tronco cuando daba vueltas. «Mírame», dijo la pelota. «¿Qué, haces, qué dices ahora? ¿Vamos a ser novios? Hacemos muy buena pareja. Vos saltáis y yo bailo. No puede haber nadie más feliz que nosotros. Eso, eso es lo que crees tú, dijo la pelota. ¿Es que no sabes que mi padre y mi madre fueron zapatillas de tapilete y que yo tengo un tapón en la cintura? Bueno, pero yo soy de Caoba, dijo el trompo. Y me, y me torneó el alcalde en persona. Tiene su propio trono y se le pasó estupendamente. ¿Quieres que me lo crea? Dijo la pelota. Que nunca me hagan girar, si miento, le respondió el tronco. Habléis demasiado bien de vos mismo, dijo la pelota. Pero no puedo porque estoy ya medio comprometida con una golondrina. Cada vez que salgo al aire libre, saca la cabeza del nido. Y dice, «¿Queréis, queréis? Yo he dicho interpretamente que sí. Y es casi estar medio comprometida. Pero os prometo que nunca os, os olvidaré». «Pues vaya, si eso me sirve de mucho», dijo el trompo, y dejaron de hablarse. Al día siguiente se llevaron la pelota. El trompo la vio subir al aire Igual que un pájaro, tan arriba que al final casi ni se la veía. Volvía a bajar todas las veces, pero en cuanto tocaba el suelo, volvía a dar un salto muy alto. Quizá porque añoraba al pájaro o porque tenía un tapón en la cintura. La novena vez la pelota se fue y no volvió. Y el muchacho buscó, pero no, pero había desaparecido. Ya sé dónde está, suspiró el trompo. está en el nido de, de las golondrinas y se ha casado con una golondrina. Cuanto más lo pensaba, tanto más enamorado estaba el trompo de la pelota, precisamente porque no había podido conseguirla, crecía su amor, porque se hubiera ido con otro. Era el, lo más importante y el trompo bailaba dando vueltas y zumbando. Pero no, más trompo, pero no pensaban más el trompo que la pelota, que era su mente, iba haciéndose cada vez más bella. Así pasaron muchos años y aquello se convirtió en un antiguo amor. El trompo ya era joven, pero un día lo daron todo entero. Nunca había estado tan bonito. Ahora un trompo de oro que, gira, que giraba y zumbaba. Aquello era digno de verse, pero de pronto saltó muy alto y desapareció. Buscaron y buscaron, incluso el sótano, pero no hubo forma de encontrarlo. ¿Dónde estaría? Había saltado al cubo de la basura, donde estaba, donde estaba toda la clase de cosas tallos de col, desperdicios y gravilla. Caída del aéreo del, taj, del tejado. En menudo sitio he, he venido a caer. Enseguida se me irá el dolor. ya que, ¿Y qué gentuza hay aquí? Y me miró de reojo un, un largo tallo de col. Pelado que había al lado y una extraña cosa redonda que parecía una manzana vieja. Pero no era una manzana, sino una pelota vieja que se había pasado muchos años en el ajero del tejado y se había estropeado con el agua. Gracias a Dios que encuentro aquí a alguien de mi categoría con quien poder hablar Dijo la pelota observando al trompo dorado. «En realidad soy de tafilete, cosida por manos de una doncella, aunque no se me note. Iba a casarme con una golondrina, pero me caí en el alegro de un tejado y allí he pasado cinco años empantándome. Es muchísimo tiempo para una doncella, pero el trompo no dijo nada». Pensaba en su antigua novia y cuanto más oía, más claro tenía que aquello era ella. Vio entonces la caída a tirar la basura. ¡Anda, aquí está el tronco de oro! Dijo. Y el tronco volvió al cuarto muy respetado. Pero la pelota no se enteró y el tronco no volvió a hablar de su antiguo amor. Eso sucede cuando la novia se ha pasado cinco años en un canalón, empapándose. No se la vuelve a reconocer, aunque uno, de la, aunque uno se la encuentre en el cubo de la basura. Espero que os haya gustado. Adiós.